Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches según estén viendo este video Es muy grato, como decía el video pasado volver a regresar a, a YouTube y empezar a, a platicar un poquito de todo esto que venimos difundiendo de hace ya casi 20 años. ¿Y qué es lo que venimos difundiendo? Bueno, ni más ni menos que el ser humano tiene un potencial excepcional, extraordinario, maravilloso, que debe y tiene que ser expresado, manifestado y, ¿por qué no descubierto en primera instancia por nosotros mismos?, eh, antes de, de manifestar, de expresar y, y de dar a conocer, tenemos que descubrirlo. Pero ese descubrir requiere de parte nuestra un trabajo. Un trabajo constante, perseverante, insistente y por supuesto dirigido siempre a armonizar, unificar, sanar todo lo que existe dentro nuestro. Miren amigos, realmente somos un alma. Y esa alma está en permanente conflicto. Esa alma está conformada por dos energías fundamentales e importantes eh, que son conocidas, el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, la energía solar, la energía lunar, lo caliente y lo frío. Bueno, conocidas estas dos energías de muy diversas formas, pero en cada uno de nosotros esas dos energías están en permanente conflicto, están en permanente lucha. Así también conocemos ¿no? el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, eh, las características que cada uno de ellos tiene. Y bueno, en estos momentos en los cuales vivimos es el hemisferio izquierdo el que prevalece sobre el derecho. Y aquellos que tienen un despertar o una activación del hemisferio derecho, de repente como que no encajan en este mundo, no, no se saben desenvolver, tienen enormes dificultades, grandes sensibilidades, y entonces tampoco sirve que solo el derecho esté activo. Estas dos energías representadas en nosotros con esta dualidad de cuerpo que tenemos, dos pies, dos brazos, dos ojos, dos orificios nasales, dos orejas, etcétera, etcétera. Esta dualidad inclusive que se ve en este mundo de tercera dimensión, a través del de día y la noche, a través del frío y el calor, a través de todo lo que nos rodea, la vida y la muerte, debe de ser por nosotros para poder despertar esa facultad, que va más allá de tercera dimensión que tenemos, debe ser consolidada, debe de ser sanada, debe de ser armonizada. Y hoy voy a abordar un tema para explicarlo a, a todo este proceso energético. Voy a abordar un tema que ustedes seguro ya han oído y han escuchado en todos los medios informativos, pero que nadie le ha dado esta perspectiva, una perspectiva perspectiva espiritual, una perspectiva de fondo energética de la cual nosotros vamos a platicar ahora. Eh, todos hemos oído hablar del conflicto de Corea, ¿no es así? Muy lamentable, muy triste que estemos viviendo ese riesgo de, de que se desate una tercera guerra mundial y que bueno, ambas partes sean poseedoras de armamentos tan destructivos y poderosos como son el armamento nuclear eh, nunca antes en la humanidad se han confrontado y espero que eh, no se confronten dos potencias nucleares porque sería tremendamente devastador para el planeta para los seres humanos y nadie ganaría de eso todos perderíamos pero quiero que vayamos más de fondo en este tema tan importante yo ayer platicando con mi grupo de repente empecé a, a enlazar condiciones situaciones empecé a percibir o a sentir cierta información que se las expresaba a ellos y ahora quiero compartirla con ustedes y me di cuenta, desperté, entendí que esa situación que se está viviendo en Corea es muy representativo a nivel humano, a nivel planetario, a nivel energético, en torno a lo que estamos viviendo todos nosotros. Vemos dos energías en constante conflicto, en permanente lucha, en este caso por supuesto representada por Corea del, del Norte y Corea del Sur, eh, hay una barrera impenetrable, hay un muro eh, que nadie rebasa, nadie transita. Desde hace, bueno, más de 50 años, creo que desde 1953 se creó esa, esa, ese límite y, y ese alto al fuego, que no es un terminar la guerra, la guerra siempre ha continuado desde el año 50, pero... En el paralelo 38 está ese límite y muy bien amurallado y muy bien resguardado, todo militarizado, una tensión y, y, y una agresión permanente. Es muy cómico ver de repente a los soldados o a los militares tanto de, de Corea del Norte como Corea del Sur eh, confrontarse rostro con rostro ¿no? y, y, y mostrarse los dientes y, y ver quién es más malo, <ríe> como diciendo, ten cuidado, no pases esta rayita, porque entonces sí no respondo, entonces sí empezamos la batalla. Bueno, algo muy primitivo, ¿no? que en estos tiempos todavía los seres humanos estamos viviendo. Y digo que lo que está sucediendo con Corea es representativo del conflicto y de la lucha de estas dos energías que nos hacen a nosotros alejarnos de nuestra esencia y no permitir manifestar esa divinidad que existe en nosotros. Y lo digo eh, con bases eh, en lo cual las casualidades y las coincidencias, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, no son algo que se dan de forma fortuita las casualidades y las co coincidencias son causalidades y tienen una raíz y tienen un porqué de fondo solo es cuestión de, de ir profundo, de ir más allá de las apariencias despertar, abrir los ojos y darnos cuenta como por ejemplo Corea del Sur en este caso tiene la bandera eh, una bandera muy característica, muy peculiar si ustedes se dan cuenta tienen las dos energías el yin y el yang, ¿sí? el símbolo del yin y el yang en constante comunión, complementación y después hay cuatro símbolos ¿Mm? le voy a pedir a Ricardo que me ponga la bandera aquí al ladito un ratito de Corea del Sur para que la vean bien tiene cuatro símbolos que son los cuatro elementos entonces bueno, es maravillosa esa... Eh, representación de los cuatro elementos en armonía y en complementación también con las dos energías. Porque ustedes saben que de las dos energías surgen los cuatro elementos y los cuatro elementos dan lugar al mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces es como si fuera el planeta, la humanidad, en constante eh, complementación, en equilibrio y en armonía. Eso representa la bandera, la bandera de Corea del Sur después tenemos la bandera de Corea del Norte, ¿sí? aquí también la, la vas a poner Ricardo y, y si se fijan hay una estrella, un pentagrama también y bueno, es un símbolo mágico también muy representativo eh, y que significa esencialmente la divinidad que existe en nosotros esa estrella con la punta hacia arriba de representa la esencia y la divinidad que existe en cada uno de nosotros, esa parte mágica, espiritual y profunda. Entonces tenemos la bandera de Corea del Sur, equilibrio, armonía, realización del ser. Y tenemos la bandera de Corea del Norte, la estrella, que es la divinidad, ¿no? esperando ser manifestada. Muy extraordinario esto, muy extraordinario, porque claro, lo que vemos en estos momentos es que están en conflicto, están en lucha. Eh, estos dos, estas dos energías, estos dos aspectos, inclusive también representado por consciente e inconsciente. Corea del Sur podría ser conciencia y Corea del Norte inconsciente. ¿sí? En el consciente, bueno, se ve reflejado en Corea del Sur el materialismo, eh, la, la vida apresurada, llena de, de aspectos muy diversos, muy ágil, muy dinámica, muy competitiva el ser humano de forma consciente vive o aspira a vivir así por lo menos cree que eso es el éxito Corea del Sur es representante de, en gran medida del de, desarrollo económico, científico, tec tecnológico y ese es, eso es la conciencia. Y después tenemos a Kim Jong-un, Kim Jong -un, ¿no? este autócrata que vive en la Corea del Norte, impenetrable, incorruptible, bueno, incorruptible no, porque de seguro son muy corruptos ahí, pero eh, herméticamente cerrada siempre, alejada, distante del mundo. Y claro, representa el inconsciente también de la humanidad, donde hay tantas condiciones y situaciones reprimidas, contenidas, eh, no pudiéndose expresar, no pudiéndose liberar, toda esa sombra que existe en todos nosotros, ahí está en el inconsciente. Y Corea del Norte representa muy bien el inconsciente de la humanidad. Entonces es como una lucha, es como una lucha en donde este autócrata y autoritario dispuesto a liberar todos los instintos de supervivencia posibles y si eso significara la destrucción de su país o la muerte de millones de personas, lo haría con tal de sobrevivir. ¿Sí? la parte instintiva que está en el inconsciente. Y por el otro lado, bueno, Surcorea o, o representante de, de, del consciente también en Trump, ¿no?, que si hay alguien que lidera Corea del Sur, no, no es el gobierno de Corea del Sur, sino se gobierna desde Washington, ¿no?, en esta administración. Y, ¿Y qué es lo que rige en el consciente del hombre, por lo menos en esta humanidad? El hombre común, del hombre estándar, eh, es el ego, ¿no? Y yo creo que el señor Donald Trump es un representante del ego de la humanidad, fascinante, increíble encontramos ahí la ambición, el orgullo, la vanidad, la soberbia de forma incontrolable, de forma repulsiva inclusive y bueno, un hombre como él, puro ego, es en estos momentos el líder de, de un país tan poderoso y, y que es potencia mundial como Estados Unidos y es Donald Trump también representante del consciente, del consciente contaminado, por supuesto, del cual la humanidad vive. Y el señor Kim Jong-un es representante del inconsciente contaminado que en todos nosotros existe. Y entonces, si dejamos que estos dos personajes decidan si dejamos que estos dos alter egos, esta parte negativa, estas sombras en el consciente y en el inconsciente, eh, conduzcan las decisiones que van a determinar las vidas de, de, de estos países, del continente asiático, inclusive del planeta entero, pues va a ser desastroso para todos nosotros. Si hemos de querer armonizarnos con el planeta, debemos realizarnos y unificar las dos energías en nosotros, el yin y el yang, el equilibrio perfecto, mantenernos en el centro, no dejar que la visceralidad y la impulsividad se desate. Si eso sucede, entonces sí, la estrella divina, el Cristo interior representado por esa estrella, estrella de Belén, va a resurgir desde el inconsciente y se va a expresar y se va a manifestar la divinidad y si eso sucede a nivel planetario, a nivel humano entonces vamos a vivir realmente en una dimensión superior vamos a vivir como los seres humanos merecemos vivir en una humanidad mucho más compasiva, mucho más positiva, mucho más solidaria a mí me apena mucho que hayan tantas movilizaciones en el mundo, todas, o la mayoría, por lo menos de seguro, con, con, con muchos derechos que pretenden ser reclamados y muy justas. Sin embargo, esto que está sucediendo, que es de gravedad y que nos involucra a todos nosotros, veo que no hay ningún tipo de manifestación. Encuentro con que los planetas que son protagónicos, en este caso, como lo es la misma Corea, bueno, en este caso Corea del Sur, porque Corea del Norte no creo que se puedan manifestar, pero sí Corea del Sur, sí Japón, sí de repente, por qué no, también en, en, en China o, o en los países que están próximos, el mismo Estados Unidos, que está sumamente involucrado y es el que está permanentemente provocando a una fiera que, que, que está ahí siendo amenazada y que por supuesto va a luchar si la seguimos provocando. Me da pena, me da tristeza que las personas y la sociedad de estos países no salgan a, a expresar su rechazo a cualquier tipo de violencia, de agresión, todo lo contrario que promuevan el afecto, el amor, la solidaridad, la paciencia, porque no es con violencia como resolvemos las cosas, ninguna de las cosas, no importa cómo se llame eh, el adversario que nosotros te tengamos o la situación que nosotros enfrentemos, no importa qué tan malo sea, si nosotros nos comportamos de forma agresiva y mandamos aviones y mostramos misiles y tiramos bombas, entonces, no estamos siendo mejor que esa parte negativa que supuestamente queremos hacer desaparecer. Todo lo contrario, vamos a seguir alimentando toda esa oscuridad, toda esa negatividad. Entonces, ¿por qué no? Eh, desde aquí, de este humilde lugar, de este humilde canal, desde de, de mi condición, les pido a todos ustedes, en primer lugar, que pidan por, por esa región, que pidan también por esta situación en Siria, que pidan por, por lo que la humanidad está pasando en general. Elevemos esa, esa petición a la divinidad, enviemos luz a toda esa zona. No puede ser que nos desentendamos porque realmente corre en riesgo la vida de todos nosotros, la vida de nuestros hijos y, y la vida de la humanidad entera. Entonces por lo menos desde nuestra posición, desde nuestra condición, es necesario estar enviando luces, es necesario estar no tomando partido, o por Trump, o por eh, Corea del Norte, o Rusia, o China, no. No se trata de tomar partido, de ser socialista, de ser capitalista, de ser de izquierda, de ser de derecha, o de ser populista, o ser democrático, no se trata de eso, no se trata de eso. No caigamos en la dualidad. Si caemos en la dualidad, seguimos en conflicto con las dos energías. Y es la personalidad que se alimenta, es el ego que nos aleja de nuestra verdadera esencia y de una esfera de realidad superior. Si logramos realizar lo que esas banderas de Corea, y bueno, Corea me suena mucho a Cor, a Corazón, ¿sí? <ríe> Muy casual y, y, y por supuesto muy particular esto, de que en el corazón de cada uno de nosotros podemos hallar las respuestas para alcanzar lo que estas dos banderas expresan. Armonía, equilibrio, centro, como Corea del Sur lo expresa en su bandera. Y por último, expresión y manifestación, de la divinidad representado por esa estrella que surge desde lo más profundo de nosotros en nuestro inconsciente una perspectiva y una visión diferente ¿no? de este conflicto que esperemos sea eh, una prueba que la superemos a través de la hermandad y la conciliación y la unificación pero para que eso se dé, debemos de, como decíamos recién, no tomar partido, tener una visión mucho más sabia y profunda, enviar luz, y por qué no, si es posible también, organizarnos para manifestarnos a favor de la paz, a favor de la hermandad, a favor del amor al planeta, dejando de lado los tiranos, los egos, dejando de lado el orgullo y, y, y el demostrar quién es más fuerte, más macho, más hombre, más, más poderoso. O sea, basta de todo eso. Demostrémosle a la Divinidad, al Universo, que estamos preparados y estamos listos para vivir una realidad superior y demostrémoslo con esta situación que está viviendo la humanidad. Bueno, espero que les haya aportado luz, conciencia y les haya servido esta visión que, que tengo de las cosas. Espero que, que nos ayude a todos. Un abrazo grande y gracias.